también diferencias de mezclas homogéneas y heterogéneas. Y por último, cómo se pueden expresar las soluciones. No siendo más, comencemos. No olvidamos que contamos con el patrocinio de Industrias el Reflejo. Limpieza y calidad que brillan. Una empresa que se encuentra ubicada en Manizales, Colombia. Miremos algunos de sus productos. Gel antibacterial, alcohol al 90%, jabón líquido, amonio cuaternario e hipoclorito de sodio. Como producto destacado, podemos ver el amonio cuaternario quinta generación, o conocido como el titán de la desinfección. Pueden ver sus teléfonos, aparecen en la imagen y pueden contactarlo también en su página web. Ahora sí, continuemos con el tema. Definamos cada uno de esos conceptos soluto es la sustancia sólida líquida o gaseosa que se disuelve para producir una mezcla homogénea entonces como solutos podemos tener el oxígeno el dióxido de carbono el ácido acético el zinc el cobre la plata el carbono entre otros ellos son sustancias que pueden disolverse para formar una solución Ahora veamos qué es el solvente. Solvente, también conocido como disolvente, es la sustancia química en la que se diluye un soluto, generalmente es el de mayor cantidad. Podemos ver algunos solventes, el nitrógeno, el agua, el cobre, el estaño, el mercurio, el hierro, allí se pueden disolver cada uno de los solutos. Ahora entonces Definamos qué es una solución. Es una mezcla homogénea de dos o más sustancias. Las soluciones químicas pueden presentar los tres estados de la materia, líquida, física y gaseosa. A su vez, sus solutos y sus solventes también pueden presentar estos tres estados. Un ejemplo sencillo, agua y sal nos da agua salada, donde el agua va a ser nuestro solvente, la sal, el soluto, y todo unido nos da la solución que es el agua salada. Ejemplos de soluciones. Miremos por ejemplo el aire. El aire está formado por el soluto que es oxígeno, dióxido de carbono, también aparece el nitrógeno, pero como solvente. O sea que todos estos solutos al disolverse con el nitrógeno forman el aire. El vinagre es ácido acético en agua, el latón es zinc en cobre, el bronce es la aleación del cobre con estaño, la amalgama es plata, estaño, cobre, disuelto en mercurio, el acero es carbono, disuelto en hierro. Entonces toda la unión de un soluto con un solvete nos va a dar una solución. Propiedades de las soluciones. Veamos qué propiedades las afectan. Su composición es variable. Las propiedades químicas de los componentes de una solución no se alteran. Las propiedades físicas de la solución son diferentes a las de solvente puro. Un solvente puro es aquel que se encuentra en su estado de naturaleza. La adición de un soluto a un solvente aumenta su punto de ebullición y disminuye su punto de congelación. Y por último, la adición de un soluto a un solvente disminuye la presión de vapor de este. Ahora, veamos qué factores lo afectan. De una forma un poco más profunda. Tenemos como primera medida la superficie de contacto. La interacción soluto-solvente aumenta cuando hay una mayor o hay una mayor superficie de contacto. El cuerpo se disuelve con más rapidez si hay una mayor superficie de contacto. Otro factor que afecta es la agitación. Al agitar la solución, se van separando las capas de disolución que se forman del soluto y nuevas moléculas de solvente continúan la disolución. O sea que la agitación es importante. También tenemos la temperatura. Al aumentarla, se favorece el movimiento de las moléculas y hace que la energía de las partículas sea alta y pueda abandonar su, su superficie disolviéndose. Por último, tenemos la presión. Esta influye en la solubilidad de gases, y es directamente proporcional a ellos. Ahora veamos tipos de disoluciones. Podemos ver, acá tenemos cinco gráficos. El soluto se va a disolver, digamos que podemos ver como el agua, podría ser como el solvente, para generar cada una de estas soluciones o disoluciones. Empecemos con la primera. Esta es una dilución diluida, es aquella en donde la cantidad de soluto que interviene está en, mínima, está en mínima proporción que el volumen determinado, o sea que llega y de cierta forma afecta pero de una forma muy tenue al solvente. Ahora miremos la siguiente, concentrada, miren que el color está un poco más intenso acá, tiene una can cantidad considerable de soluto en un volumen determinado. Siguiente. Disolución insaturada. No tiene la cantidad máxima de soluto. Para una temperatura y presión dados. Miren que acá. Hay una cantidad. O sea no se puede llegar. Y disolver. O sea está insaturada. Es un poquito más de lo que tiene la, el solvente. Ahora miremos la siguiente. Saturada. Tiene mayor cantidad, la mayor cantidad posible de soluto para una temperatura y presión dadas. En ellas existe un equilibrio entre el soluto y el solvente. O sea que hay un equilibrio entre ambos. Por eso se dice que es una solución saturada. Y por último... Tener en cuenta sobresaturada, miren la cantidad que hay de soluto que está sobrando. Como es una cantidad mayor, se dice que se encuentra sobresaturada. Ahora definamos qué es una mezcla. Una mezcla es un material formado por dos o más componentes unidos, pero no combinados químicamente. En una mezcla no ocurre una reacción química, y cada uno de esos componentes mantiene su identidad y propiedades químicas. Lo que hace diferenciar las mezclas que son homogéneas y heterogéneas. Mezclas homogéneas y heterogéneas. Vamos a ver esta diversa cantidad de mezclas que existen y vamos a diferenciar. Una mezcla homogénea, como su nombre lo dice, homogénea significa igual, quiere decir que sus propiedades no se distinguen o están prácticamente iguales. Y heterogénea, en cambio, es aquella mezcla en la cual hay diferencia en cada uno de los componentes que la conforman. Entonces ya podemos ver en cada uno de estos gráficos cuál es cuál. Por ejemplo, en la ensalada podemos ver que hay diferentes componentes entonces esta sería una mezcla heterogénea el aire a pesar de que está compuesto por diferentes gases como oxígeno nitrógeno entre otros el aire se puede considerar como una mezcla homogénea todos en sí conforman el aire acá vemos el oxígeno y el nitrógeno esta como no se diferencia el uno del otro también se puede considerar como una mezcla homogénea. Ahora miremos el agua y el aceite. Miren que ambos son de diferente densidad y la capa de aceite sobresale mientras que la del agua queda en la parte de abajo. Eso se debe a la densidad que tiene el agua, que es mayor a la del aceite. Entonces aquí podemos ver que hay dos capas. ¿Cómo se diferencian? Es una mezcla heterogénea. Siguiente, tenemos acá... Chocolate con pasas. El chocolate con pasas, miren que hay una capa que es más oscura que otra, pues acá se encuentran las pasas. Esta sería una mezcla heterogénea. Y por último tenemos el bronce. A pesar de que es una aleación, podemos ver que su color y su estructura es la misma y se mantiene de forma uniforme. O sea que esta se podría considerar como otra mezcla homogénea. Por último, veamos formas de expresar las soluciones o también se puede llamar como concentraciones. Podemos ver porcentaje peso a peso, porcentaje volumen-volumen, porcentaje peso-volumen, concentración inicial, esto, concentración volumen inicial, y partes por millón. Si quieren ver estos temas, los pueden encontrar en mi canal. Esta parte ya se ha trabajado lo que tiene que ver con concentraciones. Tanto que este, este video maneja una forma práctica para aplicarlo en evaluaciones de tipo virtual. Entonces, les puede ser de una gran utilidad. Y la parte de concentraciones también se encuentra. Les voy a dejar los enlaces en la parte baja para que Vean y profundicen más sobre estos temas. Con esto podemos dar concluido el tema. No olvidemos que fuimos patrocinados por Industrias El Reflejo. Les voy a dejar una pequeña reseña de nuestro patrocinador. Verifique que los productos de aseo que use estén certificados. Industrias El Reflejo es una empresa especializada en la fabricación de productos para el aseo. Contamos con personal capacitado y calificado en la elaboración y control de calidad de nuestros productos, haciendo de nosotros una empresa confiable. Tenemos certificación y registro sanitario del Indima, Domicilios 874-2009. www.industriaselreflejo.com Limpieza y calidad que brilla.